Hola soy Darnos daro gracias por estar aquí viendo este vídeo este vídeo es para enseñaros una nueva placa que ha llegado a mis manos también muy limitada hasta hace poco tenía, estaba haciendo las pruebas con la placa de un torsiva satélite 3200M que montaba un Pentium 3 a 500 MHz de tipo slot de tipo cartucho de los antiguos y una placa de 256 MB en este caso eh, lo que me ha llegado nuevo ha sido una placa de un ordenador Dell, en este caso es la placa de un Dell Optiplex GX1-500S y bueno pues también monta exactamente lo mismo, un procesador de 500 MHz de tipo slot de los antiguos de cartucho como podéis ver y en este caso por debajo de lo que sería el Dell monta únicamente una placa de 128 MHz que podéis ver aquí aunque, bueno, probablemente en este caso sí podamos, por ejemplo, reutilizar la placa de 256 megas del Toshiba, si quisiéramos ampliarlo. Eh, funcionar, funcionar, eh, funciona. Eh, como podéis ver, esto sería, sería la BIOS, que ya la hemos arrancado. Y nos da un poquito lo que son las características del, del aparato. Parece ser que, bueno, según la fecha estamos en el 99, así que supongo que con eso os podéis hacer una antigüedad, una idea de la antigüedad de, del aparato. No está, no está nada mal, hablamos prácticamente de unos 14 años con su procesador a 500 MHz y bueno, pues funcionando. Ahí además, eh, Dell cuenta en este caso con una placa de expansión, la podéis ver aquí, eh, que me facilitaría, me daría cinco puertos PCI y dos puertos ISA. Los puertos ISA, bueno, pues no los vamos a usar pero los puertos PCI5 pues nos puede venir muy bien. De hecho, bueno probablemente le podemos sacar más rendimiento de lo que es el propio aparato. Esto va montado en una conexión que creo que es propietaria de Dell, que es aquí. Esto bueno pues simplemente luego en el próximo, en el próximo vídeo, en el próximo arranque, pues aparecerá, iría pinchado, iría pinchado aquí dentro y nos daría las salidas. Así que bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué sistema Linux le montamos, ya sabéis, algún sistema Linux eh, ligerito que, que no nos consuma mucho porque bueno, ya veis que de máquina vamos bastante cortos, vamos a lo mejor por darle un poquito más de vidilla, a ver si le podemos pinchar la, la tarjeta de 256 megas del Toshiba satélite y a ver a ver qué hacemos con él. Así que nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ello. Gracias.